Eh, sabemos que eh, las brechas de género en desempeño académico y en acceso a, a educación siguen siendo un tema crítico en Latinoamérica, eh, particularmente en algunos países de Latinoamérica y para los sectores más vulnerables de la población. Eh, son los que se ven más afectados con las brechas de género eh, eh, en educación. Eh, la pandemia también ha traído eh, renovado interés por monitorear estas brechas de género y creemos que ha habido un efecto diferencial en el sentido de que ha, eh, digamos, eh, eh, afectado más fuertemente a niñas y mujeres eh, y, y hay bastante preocupación respecto de cómo han aumentado las brechas eh, en no solamente en lo cognitivo, en los resultados educativos, sino que también en lo socioemocional, en salud mental, eh, en aspiraciones. En, en participación eh, en el sistema educativo. Eh, el desarrollo de las brechas de género tiene que ser visto desde una perspectiva del curso de la vida. Eh, el, a través de los procesos de socialización en el hogar y también a través de la escuela, el efecto de los docentes y de los pares, se van eh, digamos, perpetuando, eh, reproduciendo estos estereotipos de género que están muy extendidos en la población eh, y des, afectan, sin duda, eh, las elecciones y las preferencias de niños y niñas eh, para desempeñarse en distintas áreas eh, del conocimiento y luego en el mercado laboral.